El Fondo Monetario nos ponía 3.7, vamos a decepcionar una vez más al Fondo Monetario porque vamos a crecer no al 3.7 sino al 4.7, como ya es habitual porque el Fondo Monetario siempre se equivoca con la economía boliviana, siempre subestima la capacidad de los bolivianos de crecer, a los agoreros eh, neoliberales que están hablando ya mal de la economía boliviana por el tema del segundo guinando, ahí hay malas noticias para ellos porque aún eh, con sus grandes deseos de que nos vaya mal en la economía nacional, nos va a ir bien este año y vamos a continuar siendo el primer crecimiento de la economía en la región. Pese al contexto internacional adverso, Bolivia liderará el crecimiento económico de la región. El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, informa que la cifra que se proyectó hasta fin de año llegará a 4,7%. El titular de Economía hizo referencia a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que dan cuenta que varios sectores registraron cifras de crecimiento, entre ellos servicios de la administración pública, establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y, y servicios prestados a las empresas, construcción, electricidad, gas y agua, transporte y almacenamiento, industria manufacturera, otros servicios, comercio y comunicaciones. Sin embargo, las actividades económicas que mostraron variación negativa fueron el sector de hidrocarburos, minería y agropecuario. Debido a que justamente la minería que habíamos visto que en esos 12 meses de medición no había hecho un buen rendimiento, era negativo de menos 0,03, nosotros estamos viendo que hay una reacción positiva, ya tenemos en cifras azules ya el crecimiento del, del sector minero en estos meses, por lo tanto eso más eh, la recuperación que esperamos en hidrocarburos producto de los campos que se están descubriendo y, y explotando como en como y es de conocimiento público, van a mejorar la, el rendimiento, la, eh, la perspectiva de crecimiento del sector hidrocarburos y minería. El último dato del INE también muestra que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto medido de julio del 2015 a junio del 2016 es de 4,43%, por lo que no se alcanza a la cifra que determina el pago del segundo aguinaldo, que es de 4,5%.